Iba felizmente a mi casa, cuando de pronto choqué contra un árbol, y mi tanque explotó de la nada. Y dime, ¿qué te duele? Me duele la cabeza, y creo que me fracturé un brazo. En. Ajá, justo como lo pensaba, CJ necesita su entrenamiento urbano para que vuelva a su casa, y que compre otra estás hablando. Lo Le averiguaremos. A los los canos que, que te para la de la ciudad de San Andrés. o Nos vemos.